En este programa vamos a tomar contacto con Evangelina González, la, em la mendocina que desde hace meses ha iniciado una aventura, la de cruzar cinco países, corriendo no, caminando o no, no. ¿En, qué? en su longboard eléctrico. La estamos viendo y uno dice, ¿cómo? ¿Una chica puede estar haciendo esto? Bueno, sí, ella nos lo va a contar todo y ya está Evangelina con nosotros en desde la reacción. Evangelina, ¿cómo le va? Hola chicas, ¿cómo están? Nos vimos, a ver, creo que había... Ah, no, a las dos las villas. Sí, como ya en abril nos, vimos. nos Nos contaste que estabas por empezar o que estabas en ruta y bueno, ya vas por tu segundo país, estás en Costa Rica. Estoy en Costa Rica, un calor, pero está precioso por acá. ¿Cuántos kilómetros ya recorridos? Eh, en total o Costa Rica? En total, en total, porque... Rica. En total, mira, te lo puedo decir, con el control remoto, del longboard tiene 2.398.1 kilómetros. ¡Wow! En Costa Rica habré recorrido ya 250. ¿Y qué haces, Eva? ¿Vas llegando a los países y vas recorriendo? ¿Te vas haciendo vos como un esquema de viaje? Mira, en realidad Costa Rica fue muy improvisado y creo que es lo que abrió la posibilidad de, de conocer tantas cosas y tantas personas bonitas. Tenía planeada la ruta del Pacífico, pero pasó un huracán mm. y... Um, y bueno, eh, tuve que cambiar la ruta del Pacífico a la del Atlántico, así que acá en el Caribe, o sea, todavía en la eh, cerca del Caribe, en, en eh, eh, Limón, cerca de Limón. ajá y, y contanos, ¿llegás, vas conociendo gente, has dejado amigos en los lugares que has transitado? Eh, sí, hice un montón de amigos y lo, les cuento algo muy loco que pasó, que es que... Subí un video a TikTok y se viralizó por todo Costa Rica. Mm. Entonces la gente ahora me está dando asistencia. No, hay wow, una, a ver, qué bueno eso. Si les muestro el auto de, hay una, bueno, la policía de tránsito me ayudó, eh, que pensé que me iba a quitar el lombor y no, me, me ayudaron. Y miren lo que le han puesto a un auto ahora que me está ayudando, de una amiga que me dice acá, ahí está, dice, Tim me lleva un kilómetro más, no me no. digas, y me lleva la, me lleva la mochila. Que te, están o sea, te, y, te van como custodiando el viaje en esa camioneta. Sí, eh, y es la primera vez, o sea, eh, generalmente llevo toda la mochila, todo, y por un par de días me van a, a subir Perdón ¿Sí? el río, pero es que estoy en una estación de servicios. Que sí, iba, no y la no verdad que, que, que a una se le pasan un montón de preguntas por la cabeza, porque esta travesía, aventura que estás haciendo, la verdad que es impresionante. Y una de las preguntas es... ¿Cómo haces si es eléctrico? ¿Te va frenando? ¿Tenés un esquema también en donde vas a estaciones de servicio, bueno, no sé, algún lugar que te preste electricidad para seguir con el recorrido? Y generalmente lo que hago es comer, o sea, almorzar, cuando uh -huh. ya se me terminaron los 45 kilómetros de autonomía, 45, 50, y enchufar mientras que estoy eh, comiendo. Y ahí me tira un poco más. Máximo, así sin, sin romperme las piernas, estoy llegando a 60 kilómetros. Ah, Entonces... También calculo cuál es el siguiente pueblo. Quizás tengo que hacer 30 kilómetros, comer y hacer otros 30. Eh, y voy improvisando en el día a día porque esta ruta no la tenía planeada. Pero gracias a esto, como les contaba, que se viralizó mucho el proyecto acá en Costa Rica, la gente me... me... Me brinda comida, me brinda agua, me brinda hospedaje. Qué buena la onda. Que es increíble lo que dejé vosotros. Qué buena Qué onda. Lindo. Y justo te iba a preguntar, ¿no? Por eh, las piernas y los glúteos. Yo estaría destruida. Me tendrían que haber ido a buscar <risa> una ambulancia. Claro, porque tenías una fuerza tremenda. Claro. Bueno, la, no la he escuchado nada. No. no, digo, eh, el tema piernas y glúteos. Yo dije, yo estaría destruida. ¿Vos cómo vas con eso? Y. Ayer como que medio, no, no me, me quedé una noche más en Sigirres, la ciudad donde estaba, porque las piernas no daban más. Eh, y me sentía un poco enferma, medio asoleada, tanto calor acá. Entonces decidí parar. Eh, me acuerdo que en Portugal no paré y hacía 80 kilómetros por día y terminé con un burnout después del, claro. del proyecto. Claro. O sea, <risa> no servía, entonces tiempo. dije, no, esto no, no es así. No. Es más, extendí el pasaje. Extendí el pasaje ahora, en, eh, me iba el 8 y me voy ahora el 14. Lo extendí porque los costarricenses se están portando muy bien, me quieren sacar a pasear y yo no tenía tiempo suficiente. Claro, ¿y, Entonces, ¿y cómo se se va? ¿Porque hacés noche, tenés algún lugar ya marcado o es esto que estás contando que qué lindo esto que se dio a raíz de este video en TikTok que se viralizó y la gente también te va brindando hospedaje? En realidad sí, me hospedo en hósteles, pero Ajá. bueno. Ahí cuando la policía de tránsito me escribió por Instagram, dije, a ver, me van a quitar el longboard. Y en realidad no me quitaron el longboard, me, me intentaron ayudar. ¿Pero por qué te lo eh, hubieran quitado? O sea, que... ¿Por qué te lo hubieran quitado? ¿Es ilegal oh, o por qué? muchas gracias! Pura vida, ahí te sí, llevo la... Gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Eh, ya termino la entrevista y si quieres hablamos un ratito. Bueno, muy buen bien. trabajo entonces, Perdón, No, está bien, obvio. Ahorita. Eh, ¿Viste? Eso es lo que me refiero, como... Te ah, no lo acaban de exportando. regalar en vivo, mira. Sí, no sé qué, qué pasó. que No sé qué pasó que la gente, como que me está ayudando un montón. Me para, se saca por la ventanilla de comida, saca, me tocan bocinas de 20 carros de cada tren y, y bueno, no, ahora me, esta noche me quedé con, con la policía y, y, y su pareja en su casa. Oh. Y ellos me están ayudando, me escoltan un poco para cuidarme porque no es muy legal lo que estoy haciendo. Ay, ah, ¿no? Por eso tuve miedo a la policía. No, no. ¿Por qué? ¿Tendrías no, que no. haber pedido un permiso especial? No, no. Es, o sea, es, es peligroso, es ilegal. En casi todos los países un por eléctrico eh, por las rutas nacionales, ¿no? Y sí. acá no hay otras rutas que no sean las rutas nacionales. Entonces, creo que, que también es promover un poco, ¿no? La energía limpia porque, a ver, si tenemos un montón de motos como esa que está produciendo CO2, este es un transporte que es limpio uh -huh. eh, y bueno, también regulado por la velocidad como no puede ir a la velocidad de una moto y aún así es ilegal, entonces ojalá que en un futuro eh, pueda ser legal y, y que promovamos más la, la energía limpia. Está bueno, está bueno. Bueno, bueno podría todo. ser otro de los objetivos de esta aventura, ¿no? La contaminación Esto. ambiental, está buenísimo. Sí, exacto, exacto. Cada vez me doy cuenta cada vez que el proyecto sigue creo que van apareciendo nuevos objetivos y nuevas formas de transmitir este mensaje eh, bueno, ¿cómo sigue esto? sí, eso eso Evan. te podemos preguntar y queremos ir acá desde la redacción como lo venimos haciendo ser las que te van promoviendo cada país pero claramente, chicas o sea ahí Constanza siempre me, me, me escribe en redes me escribe en el Whatsapp y súper buena onda ustedes, o sea lo lindo de comunicarse con casa, ¿no? Con Mendoza. Así que agradecerle y, y, y mandarle saludos a toda mi gente por allá, que los extraño un montón. Tranquiliza ya, a tus padres, Evangelina. Ya están recibiendo, están recibiendo el saludo. No, no se vende, Ojalá, no les avisa. ¿No les, avi ¿No les avisa? <risa> por tanto tráfico, me, me olvidé de avisarles que estaba saliendo. No te preocupes, ah, todo que... el mundo ve desde la redacción acá en Mendoza. Ya les encodearon, ya, ya, ya me me tocaron el timbre y les avisaron que estás. Bueno, Eva, tenemos tenemos que, te, que, que dejarte, cuídate un montón. ¿Para ¿y ahora dónde se va? Para cerrar, decírnos. ¿A dónde vas después de Costa Rica? Eso lo digo antes de irme. Ah, okay. Ah. Pero me propusieron. Mira, lo que puedo alargarles es lo siguiente. El proyecto era cinco países en cinco continentes y me parece que se, va, se está transformando en la vuelta al mundo pero eso no bueno ahí se man... las explicamos. vamos ¡Opa! a ver. Qué bueno cuidate beso enorme chao Eva